En farmacios.com te presentamos Capricare 2, una leche de continuación a base de leche de cabra, ideal para los bebés de más de 6 meses. ¿Qué es? Capricare 2 es un preparado de continuación desarrollado a partir de leche entera de cabra, enriquecida con vitaminas, minerales y nutrientes perfectos para la alimentación de tu bebé. La leche entera de cabra de Capricare aporta numerosos beneficios a nuestro bebé. Favorece el crecimiento y el desarrollo normal de los huesos de los niños. Aporte de energía proveniente de las grasas. Ayuda al bebé a crecer fuerte y sano. Contribuye al desarrollo del sistema inmune. Su fórmula suave y sabrosa aporta una alimentación adecuada a las necesidades nutricionales del bebé a partir de los 6 meses de edad. Esta leche de fórmula consigue mantener los componentes naturales de la leche como las grasas, las vitaminas y los minerales. Se recomienda preparar el biberón con 7 cucharadas de leche Capricare 2 en 200 ml de agua. ¿Cómo preparar el biberón de CapriKey 2? Lo primero es esterilizar. Lavarse siempre las la mano antes de preparar la leche. Esterilizar todo el equipo hirviéndolo o con un sistema de esterilización adecuado. Añadir la medida exacta de agua mineral a temperatura ambiente. En caso de usar el agua hervida, dejarla enfriar hasta 40 grados. Consultar la tabla de alimentación. El segundo paso es medir. Llenar con cuidado la cucharita CapriKey hasta que se quede rasa de leche en polvo. No comprimir ni rellenar demasiado la cucharita. Añadir la cantidad de cucharadas que corresponda. El paso 3 es mezclar. Poner la tapa a la taza, remover inmediatamente y agitar hasta que el polvo se haya disuelto por completo. El paso 4 es probar la temperatura de la mezcla vertiendo una gota en la muñeca. Hay que tener en cuenta las siguientes indicaciones. Esta leche es un preparado de continuación y no pueden ser utilizados como sustituto de leche materna durante los primeros 6 meses de vida.